Ahora mismo no no trabajo, no hay nada, yo no puedo trabajar. Y estamos en situación crítica por esos problemas. ¿no? Entonces no ha llegado ayuda de nada aquí, ni del gobierno. Que estaban oponiendo eso, la ayuda en el que se haga la tarjeta o algo. Y no ha solicitado ni eso. Jesús, los hijos mismos pasan para y se trabajan. Yo tengo cuatro niños para allá para el Corozo, que ese día que me dieron que ahí, So, fue un sábado, fue llevándole leche, Yo iba a venir, yo trabajaba para allá para la capital y vuelas manos. Todo sitio para allá lo andaba. Yo trabajaba en agua que yo tenía. Pasamos, pues iba a esa situación. Tengo yo para yo convulsión una vez. Tengo yo, yo, yo que para de mi están muy tan demasiada cara a 200. 55 pesos. Es muy difícil ya que yo no puedo trabajar porque tengo dos niños pequeños. Mi mamá antes me ayudaba a cuidarlo, pero ya yo no tengo ayuda, ni del gobierno, tengamos ni de la ni con la tarjeta, ni nada de eso, no ha salido. Entonces, así la gente cuando pasan por así nos anda a 50 pesos y así sucesivamente. Eh, los niños a veces tengo que darle agua de azúcar porque la situación a veces se pone difícil. Eh, gracias a Dios la, la más grande, come. Pero el más pequeño tengo que darle el seno por la situación. Cualquier ayuda que no pudieran dar, yo le agradecería en el alma. Porque esta situación es fácil. Yo trabajaba, duré dos años trabajando. Mi mamá me cuidaba a la niña. Y venía a cuidarlo a él, pero mi madre se enfermó. Y no me puede seguir ayudando. Ahora mismo, como quien dice, estamos con la gracia de Dios. Que es lo importante. Primero Dios, sobre todo.